Aproximadamente a la una de la mañana, según informan eh, algunas fuentes policiales, es un vuelo que había salido justamente de Copacabana, de Brasil, tenía como destino final Santiago de Chile, pero eh, tuvo un problema en el flap, que es justamente una parte ubicada en el ala del avión de este Boeing, que tenían 147 pasajeros, y terminó aterrizando de emergencia en el aeropuerto Francisco Gabrieli. Eh, lógicamente sí se activó un protocolo donde participó personal policial, personal de ambulancias, eh, personal de bomberos ante este aterrizaje de emergencia, pero finalmente media hora después, cerca uh -huh. de la una y media, pudo aterrizar sin mayores problemas y ya se desactivó el protocolo. Bueno, está en el lugar Matías Pascualetti. Mati, querido, 7.41 de la mañana. Bienvenido, buen día. ¿Cómo va, Tano? Buen día para vos, para todos. Lo que marcaba Seba en cuanto al protocolo que se activó anoche... ...por este avión de copa, que de, un desperfecto de, de, de, de, de mecánico, venía de de, de, de desde Panamá, lo que nos acaban de informar desde eh, el box de la aerolínea aquí en el aeropuerto, venía de Panamá, Santiago de Chile, el desperfecto eh, hace que no pueda aterrizar sumado a las condiciones eh, que presentaba el tiempo en Santiago, o sea, había mal clima, había mal tiempo, perdón, este, y con, esa, con ese desperfecto mecánico se hacía imposible que aterrizara, por eso lo desviaron a Mendoza, aquí estuvo sobrevolando durante un gran rato el, el gran Mendoza para quemar combustible, y una vez que estuvo todo ok, y como decía Seba, eh, ya el protocolo estaba desplegado, lo que se hizo fue darle la orden para que, ...descienda en nuestro aeropuerto. No hubo ningún tipo de inconveniente con los pasajeros, se los atendió... ...nadie entró en pánico por, por la situación. Están esperando porque en media hora tiene que llegar otro avión de Copa. Este avión obviamente va a ser reparado aquí. Y en media hora aproximadamente está llegando otro avión de Copa... ...para que ya los pasajeros terminen su ruta de... ...que se inició en Panamá, terminaba en Santiago, tuvieron que desviarse a Mendoza y van a volver a, a Chile en media hora nada más, cuando esté el avión de Copa en condiciones para salir, el nuevo que van a mandar desde Chile, ¿no? Bueno, excelente Matías, entonces, la buena noticia es que no pasó nada, en definitiva, que pudieron, por suerte, aterrizar sin demasiados inconvenientes, pese a estos problemas mecánicos que ustedes comentan. El resto, Mati, todo tranquilo, porque hoy hay pronóstico de viento sonda y a veces suele este, alterar un poco la agenda de los vuelos, pero por el momento viene todo tranquilo, ¿no? Por el momento todo tranquilo, hay que esperar después del mediodía a ver en qué momento este, se, se puede agravar la situación de sonda. Bueno, esto marca también cómo está la situación de, del otro lado en Chile, ¿no? Por eso no, no pudo aterrizar el, el avión, eh, pero aquí aguardamos por por el sonda que llegará en algún momento de la jornada si es que baja. Pero no hay alteraciones en el cronograma de vuelos por ahora que pudimos ver recién, ni tanto para las partidas ni para los arribos en la provincia de, de Mendoza.